Sabiduría, original, original, prácticamente absurda, sopa. A ver, hijos, no creo que vaya a tener. Lo de plantar un árbol es ponerse, pero no me he puesto. Y lo de escribir un libro, pues no lo veo factible, la verdad. Pero es que aún así, aunque hiciera todo eso, yo no me sentiría con la sensación de... Posteridad cumplida. La posteridad. La posteridad de los humanos normales como tú y como yo es de 60 años. ¿eh? Hasta que nuestros nietos se muriesen si los tuviéramos. ¿De verdad te parece un tema preocupante? ¿Algo que va a pasar cuando ya no estés para preocuparte? ¿Y tú por qué te crees que hago los documentales que hago? Pues para que la gente los vea, para que se formen una opinión. Alguien más que tu madre sí, pero yo no sé qué tiene que ver eso con la posteridad. ¿Mucho? ¿Tú nunca te has buscado en Google? John Kiddel me gusta, no me digas que no te has buscado. Va, me busqué una vez. Para ver. Claro, precisamente, es que todo el mundo nos hemos buscado porque todos tenemos como esa curiosidad por saber qué espacio ocupamos en el limbo de internet. Mira, yo una vez puse mi nombre, entre comillas, en Google, 80 entradas. Y en la Wikipedia salgo. ¿Al cuánto tienes tú? Mm, tengo 253. ¿Pero qué es por mi blog de moda? Y además, Nerea, si es que hay mucha gente importante que ni siquiera está en internet. Luego hay un pringao que bate un récord Guinness que hace 1000 kilómetros a la pata coja. ¿Y esa ya tiene mucha más posteridad? Pero mire, te estoy hablando de la posteridad buena, la interesante, la que te convierte en un adjetivo, daliniano, eh, eh, almodovariano, napoleónico... Ton cruciano no existe y ton dentro de 60 años va a tener un montón de posteridad. A ver, yo te estoy diciendo que hacemos las cosas para que quede algo. Ay, no te paranoias de verdad, Nere. ¿Qué más te da lo que pienses? Es que vamos a estar muertas y si no nos vamos a enterar. Era una estupenda persona. Era muy amiga de sus amigos, vivió lo que tenía que vivir. No somos nadie. <risa> Oye, ¿tú has pensado alguna vez en tu entierro? Ahí. Oye, ¿qué pasa? Que yo sí, pienso en ello muy a menudo. Y hay veces que da miedo, pero hay otras veces que consigo vengarme de alguna gente y me lo paso bomba. Oye, ¿y si fingimos tu muerte? Morirte sin morir? Ya. Como Santa Teresa, pero al revés. ¿Y como Ahogada, quemada, ahorcada... No, accidente de avión en un país lejano, perdido, que, que tenga tanta burocracia que nadie eche de menos tu cuerpo. ¿Y mi familia y mis amigos qué? Bueno, no tenemos por qué hacerlo ahora, ahora. Si quieres, lo hacemos cuando ya seas vieja y te quede poca gente que te eche de menos. Pero vamos, yo creo que cuando antes lo hagamos, mejor. Además, que puedo resucitarte pronto, si quieres. ¿Tú? Claro. Tienes que estar solamente unos meses muerta, tonta. Y yo me ocupo de todo. Lo único que tenemos es que tener súper claro un sitio y una hora para que yo vaya y entonces pues tú digas que... que te drogaron unos de una tribu, por ejemplo. Porque claro, es que si no es delito, nerea. Madre mía, pero vamos a ver, ¿dónde vamos a sacar el dinero? Pues hacemos un crowdfunding en internet. haces todo eso con los documental? Ya, es verdad que tiene que ser secreto. Pero mira, es sí, igual. Si es que tenemos tiempo de sobra para preparar bien el plan. Te va a quedar un docu de esos de autor como a ti te gusta. Tú ya verás dentro de 100 años cuando alguien busque en Google nuestro docu la de entradas que va a tener vamos a ser las muertitas más cool de toda la red tú no querías posteridad pero entonces va algo más muerta que viva La hija tampoco es eso Ay, ¿Te has quedado muerta?